que fueran más grandes que el panel solar y pintamos uno de sus lados de color negro. Luego cortamos cuatro piezas más, también pintamos uno de sus lados con color negro. En una de las dos primeras piezas que cortamos dibujamos la circunferencia del bombillo. Luego la cortamos y pegamos el bombillo con mucho cuidado. Luego pegamos todas las piezas con mucho cuidado. Luego de poner el panel solar en el interior, colocamos la pieza superior, la cual tiene el bombillo. Puedes conectar el bombillo con ayuda del conector y medir el voltaje en el panel. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.